Wanda no le gusta hablar mucho, pero en sus redes sociales da señales, muchas veces directas, otras indirectas. Hace unos meses atrás vimos a Elegante con una campera del Inter de Porto Alegre que hoy, hace poquito, subió Wanda a la misma campera. No. O sea que es muy probable que Elegante se la haya regalado a ella. Ah también qué fanático, Él ¿sabes? subió una foto con su hija, donde ella le comenta qué ternura. Sí. Le saltó la yugular Tamara Báez diciendo, siempre queriendo estar en todas. Oh. Ahí lo tenemos. Y ayer también Wanda Nara hizo el famoso Preguntas si y Respuestas, ¿se acuerdan en Instagram? Bueno, donde le preguntan por su situación sentimental y ella pone, lo intenté. Sí. ¿Después de eso? Lo, lo que intentó. Como que lo intentó, intentó con Icardi. Lo que lo intentó con Icardi, no es que lo intentó pero se puso la campera intenté. de elegante. No, se, no, se, es se, cam... se puso la campera de elegante. Dijo, lo intenté y le preguntaron también por elegante y ella le pone para siempre y el infinito. Parece no. que volvimos seis meses atrás. Y, a, eh. y ayer, posteó, oh. ayer, posteó, oh. ayer posteó también en su cuenta, tomó una frase, no sé dónde la sacó, y puso un corazón roto dando a entender que nuevamente está en crisis con Icar. ¿Cómo ¿Cuántas cosas? Bueno, no, bueno, eh. pero para Digo, mío. Igual. Yo te, yo te pido que volvamos a verificar esta información que trae Nati. La misma campera. La misma, es claro. del Inter de son, Alegre. son señales o no. Y para mí son indirectas, ¿viste? O sea, él pero la usó igual las fotos. Que es, que es claro es que le escribe, a la, al posteo de él le dice qué ternura, qué ternurita. Pero hay el seguir saco, jamás detalle, no es que ¿no? Que la se ex. puso la misma camisa que la. Ustedes porque son muy lúcidos, pero no todo está para eso. Pero Así, al revés, si eh, lo subís es para, para algo. eso. Se ah, lo explicamos ¿Para qué lo subiste? Bien, <ríe> también, salamos, también, acordémonos ¿no? que ayer lo ocho dijo, sí, sí, yo vi esa relación, la mamá de elegante, ayer estuvo callada, no la desmintió. No. O sea que algo ahí mm. para mí tiene el Dijo, no me gusta hablar del tema, pero yo cuando estaba. Claro, cuando el 8 era jurado. Hacerlo hablar. Sí, Porque el 8, después de ser Pamelo, fue un crecimiento muy grande. todo, Me gusta ser el Pamelo a mí. El 8, escuchó una cosa. Blanquea. No, pero a mí me. ¿Eran pareja? Conta. Cuando estabas. No, el programa de Marcelo? Me agarró Mientras estábamos bailando, me agarró claro y me dijo. Elian te va a matar, me dijo en el oído. No, no, pero ¿Por qué te va a matar? Ah, bueno, porque son temas de. Pero sí, estaban en pareja. Bueno, por eso, sea, estaban era? en pareja chupón de por medio, novio, novio. Entonces, claro, ellos tenían. Eh, no eras eh, el único que estaba en los ocho, no eran ellos claro, dos y no, vos. Claro. No. Pero no en el Cataluña, pero tenían los shows en Pinar de Roche, en diferentes lugares, iban juntos y se besaban con un un cámara. También pero también cambió en un la vínculo. Hoy no es pareja, todo tan formal. Estaban en un tipo una. de vínculo. Ahí estaban chongueando. Ahí está. También en un momento se dijo como que ellos. Querían dar a entender que estaban juntos por el videoclip que hicieron. Sí, como promoción. Claro, sí. por eso mi pregunta es, ¿alguna vez los viste? ¿No un beso? Es... No, igual, ¿Hay fotos? yo tengo amigas que fueron a... ¡Háblalo, ah, sí, dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hay fotos en Pinar que chapando de ellos? Sí, claro. Todos? No, a mí eso no, yo quiero un testimonio no, de alguien. ¿Vos lo claro. viste? ¿Los viste? ¿Los viste Pero perdón, la señora dice que era un tema artístico para una campaña. No, bueno. ah, una, cosa, no? una cosa es el videoclip y otra cosa en los lugares donde no hay prensa. Tequila, costanera. Sí. No hay prensa. No hay... Pasan, suceden cosas y no hay... nunca es sale la imagen claro. a la luz. Este, es bueno. algo que ¿Has que pasado cosas, Luisita, ¿Tú en tequila? ¿Vos ¿Voy a tequila? Luisa. Luisa ¿En tequila? Luisa, Luisa ¿En tequila, tequila, Luisa? Sí, chica, y ya son 71 años, he caminado mucho. O sea, ¿Cuántos recuerdos. Bueno, ¿cuánto en este recuerdo? lugar, gente que fue, me contó que sí que eran una pareja al chape. ¿Pareja pareja? Pareja pareja, chape limpio. Pero eh, eso es, no es para la prensa, vale. porque prensa no hay. ¿Qué sacaste ahí, Charlie? A ver, Salimón. Lo que esa Leo. tiene en su historia, lo de Wanda tiene en su historia. Vos abrís la historia, lo primero que te aparece. Es esto, la vida te va a recompensar Por todas las noches que te dormiste llorando Por todas las veces que te hicieron daño Y aún así seguiste confiando Por todas las veces que te, te, te desilusionaron Y seguiste soñando Un día nos irá tan bien Que hasta lo que hoy nos falta Nos va a sobrar y pone un corazón roto ¿Pero quién escribió esto? ¿De qué Porque te veo emocionado con esto ¿Eh? ¿Quién escribió esto? Ella. Ah, ella, claro. ¿Cuándo es la mejor prensa, me parece, del universo? Me parece que es, es genial para hacer como campañas de marketing, porque es una cosa que termina hablando ella. Yo no creo que de parte de Eliana haya sido mentida esta relación, y no, hasta no, no, creo no. que no, no de parte de ella tampoco, pero sí creo... Que sumado al amor, y cariño y a la compañía, hay una campaña de prensa de ella en todo claro. lo que hace. Desde ir al supermercado hasta bueno, tener novia. Y vos ah, decís que la ex Tamara Báez se suma a eso porque también le conviene. No. La odia. No, oh, no. No, no. Tamara la odia. Claro. claro. La odia. La gran a ver, la, la, la, la gran consulta que, que ustedes saben más que yo, ¿verdad? Respecto a... Obviamente no que ella esto ella quiere que se enteren. O sea, quiere Claramente. que de esto. Ahora, ¿lo hace por prensa o lo hace para castigar a Mauro? porque Por todo. Hubo un antes y un después en, en la actitud de Wanda con Mauro después de Lola China. Entonces, a partir de allí, dijo, ¿sabes qué? Vos te vas de joda, yo también me voy de joda. Y solamente que aquí bueno, se pero van a señora, enterar todos. Señora, está uno a uno el partido, entonces. Ya está empatado, ¿no? Igual, no, pero, porque él pero, sigue bueno. haciendo... Ay, pero, se y... pelea con Moria. Ella toma sí. partido Creo una, que seria, ya... una cosa es una infidelidad. Yo Cuando el señor se quiere... Mauro vino a Buenos Aires y que tuvo una conducta impecable. Yo creo que ella se puede no, no como enteramos, limpiar capaz. de estas peleas mediáticas que está teniendo Icardi porque la verdad es que no creo que Wanda pueda llegar a hacer algo por prensa. Hoy por hoy se vende o sea, sola, es como la mu va. mujer más famosa del eh. país. Es difícil que esté haciendo algo por prensa. En el, Pero... evento, en el evento el domingo, Wanda Nara era una cosa increíble. Es una, la es una, celebrity. Celebrity. Es una Por supuesto es una que sí. Entonces, no. Lo es y, es, y es por ella misma. Es por ella. Ella.